de pasar con la doctora Milagro Sierra, yo quiero recordarles que Incardio es el Instituto Cardiovascular de Obesidad del Nordeste. Incardio está aquí en la calle Salcedo, esquina Padre Rea, frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste. En Incardio ofrecemos consulta ...de cardiología y cardiovascular... ...electrocardiografía, ecocardiografía de reposo... ...y ecocardiografía de estrés... ...prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial... ...estudio de Holter, screening vacular ...y evaluación cardiovascular preopérative. Incardio es dirigido por ese destacado... ...cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón... ...que junta un equipo de médicos especialistas... ...está aquí en Incardio... Eh, ...médicos con la capacidad y la calidad que exige la medicina... ...en el día de hoy... InCardio ...Instituto Cardiovascular... ...y Obesidad del Nordeste. de ...Calle Salcedo Esquina Padre Brea... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...y con nosotros... ...en la línea telefónica... ...nuestra querida... ...doctora Milagro Sierra... ...que nosotros en este momento... ...pues queremos saludar... ...y le damos paso... ...para que comparta con nosotros... ...estas orientaciones que nos tiene... ...en medio de esta situación... ...de crisis... ...que vive el mundo y de manera especial... Nuestro país, la República Dominicana. Saludos, doctora, y bienvenida. Por seguir en, con, en contacto. Realmente nosotros, nosotros estamos aquí en casita, tranquilos, como deben estar las personas ahora mismo en su casa. Eh, recomendaciones importantísimas, continuar dándole seguimiento a las recomendaciones de las autoridades que uh -huh. haciendo uso de las vías oficiales, informándose de los boletines y sobre todo bajando el nivel de ansiedad no recibiendo constantemente las imágenes, videos uh -huh. y toda la información que a veces no es oficial. Y que no permite que las personas de una u otra manera eh, se, se, se relajen en su casa, como es la opción en este momento. Realmente no estamos de vacaciones, realmente estamos eh, en una reclusión obligatoria. Hacemos que la gente de una u otra manera se quede en casa porque necesita quedarse en casa. Sin embargo, también es importante que en ese quedarme en casa no me cargue de angustia. El pánico es una reacción que es de doble, de doble fino. Tanto la persona puede tener un pánico que los paralice, los frene, no le permita de una u otra forma tener la posibilidad de captar claramente eh, buenas opciones, buenas decisiones, pero también el pánico. El miedo es una emoción buena en la cual la gente se cuida, por lo que la gente no está saliendo, no está aglomerándose es porque también le ha hecho cuidarse este pánico. De manera que también es bueno eh, que la gente pueda tener la posibilidad de entender que estamos viviendo un momento donde la ansiedad también me puede servir para cuidarme y para proteger a los míos y para estar atento y vigilante a cualquier síntoma y buscar ayuda a tiempo. Pero si me lleno también de informaciones negativas, si me sobreinformo sobre lo que está pasando, si sobredimensiono la situación y sobre todo algo muy importante Víctor, no visualizar negativamente esto que está pasando a que en el futuro va a ser peor o que lo que viene es peor o que en el momento todavía no está pasando nada, pero posteriormente vendrán complicaciones importantes porque esas visualizaciones generan mucho malestar y mucha ansiedad. Igual que otra cosa que vamos a ver en estos tiempos es depresión, es el aislamiento genera depresión, la gente tiene que comenzar a tomar medidas para mantener su estado de ánimo en alta. Vamos a hacer ejercicios en la casa. Pon música favorita, tu música eh, que te, te guste, baila, haz una zumba con tu familia en la casa, mira programas de televisión, esperanzadores, Mira series de televisión que te lleguen en un mensaje positivo. También lectura positiva. Este es el momento para leer, sobre todo por diversión, para sentirme bien con lo que estoy haciendo. Vamos a hacer actividades en familia juntos. Podemos ir a la cocina, cocinar todos juntos, distribuyendo los quehaceres de la casa y hacerlo como un equipo. Hacer proyectos, hay algunos proyectos que tú puedes hacer, como por ejemplo, eh, reparar un área del patio, trabajar jardinería, hacer este trabajos dentro de la casa, como reparar cosas que tenían tiempo dañada y que tú no tenías tiempo para hacer. Puedes inclusive eh, organizar esos pequeños espacios que tienen tanto tiempo que tú no miras esos cajones, esos rincones, esa despensa, y eso te va a dar un tiempo de utilidad. Y básicamente no te va a llenar de ansiedad, no te va a cargar de esa energía negativa que es la depresión, y no divulcione en tu cabeza ningún pensamiento negativo. ¿Alguna pregunta, Víctor? Bien, este Voy a continuar entonces recomendando algunas... Eh, doctora, sí, también. una inquietud. ¿Cómo nos puede afectar eh, este bombardeo que estamos recibiendo a través de las redes sociales, todas estas noticias negativas? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros eh, el hecho de estar eh, recibiendo todas estas informaciones muchas veces eh, eh, desviados de la realidad? Mira, Victoria, le decía ahorita que ahora uno de los peligros es la sobreinformación. Todo el mundo reenvía información, a veces no contactar ni oficial, a veces no son informaciones científicas, entonces tú podrías estar reaccionando con pánico ante una noticia que ni siquiera es verídica. Y otra cosa muy importante es que hay mucha de invención en la información que recibimos porque hasta ahora no hay estudios del COVID. O sea, nosotros no hemos tenido tiempo como, como ciencia médica en hacer estudios y comprobar cosas. Todo lo que se está haciendo con estos tratamientos, con lo que se dice que funciona o que no funciona, son cuestiones de la observación y vamos a decir improvisaciones que está haciendo la, la, la parte médica porque nosotros tenemos la experiencia con estos casos anteriores ni como ni como república ni como mundo, entonces China tuvo que improvisar, Estados Unidos y, y España están improvisando, entonces, no vamos a dar por hecho ni por sentado nada y vamos a evitar la información, lo que lo que le sugiero es que las personas pongan su teléfono en un avión por lo menos cuatro horas y se desconecten de las redes sociales, elijan una hora al día para mirar y actualizar sus estados y sus mensajes, vuelvan y conecto de cuatro horas más y elijan uno o dos programas de información que les sirvan para solamente tener el, un balance de lo que está pasando, seguir el ordenamiento de salud pública que aunque nos guste o no, es el medio oficial que está llevando tanto el mapa como el conteo de los casos. No vamos a llevarnos de los rumores de las personas. Y una cosa muy importante es recordar que un diagnóstico del de virus positivo no es una sentencia ni tampoco quiere decir que la persona va a desarrollar una, una enfermedad grave porque sea diagnosticado del COVID positivo. Muy importante que entiendan que mucha gente no va a tener una repercusión importante en la salud, que no se va a complicar gravemente, que de una u otra manera algunos tendrán y requerirán eh, una atención médica especializada y eso son los que deben ir a los servicios y sobre todo muy importante no llevar conteos, no llevas conteo no conteo de casos de personas eh, infectadas, de, de fallecidos. Eso, eso te afecta te sobrecarga negativamente. Simplemente utiliza las redes para conectar con las personas cercanas a ti, saber de ellos. Y nada más que tú tengas esa información, no olvides con Sobre todo también no sobresaturar las redes sociales, enviando chistes, videos y cosas que a este momento no vienen al caso. Recordar que hay mucha gente utilizando las redes como por ejemplo en este momento tú y yo estamos utilizando las redes para, para educar a la gente, para llegar a mucha gente diferente, en mi caso estoy también dando las clases de manera virtual que requieren eh, las redes para poder comunicarme con los estudiantes, mucha gente que está trabajando desde la casa requiere tener redes para poder estar comunicado, y vamos a cuidar este servicio, vamos a ser ahorrativos incluyendo el estar conectado todo el día en las redes sociales. Vamos a hacer contacto humano. El mundo nos está diciendo que tenemos que parar como seres humanos y que tenemos que volver a lo simple, a lo sencillo, a lo que de la verdad vale. Si algo nos está enseñando de esta situación es qué es lo que vale en tu vida. Y lo que vale en tu vida que que es que Estos días en casa nos han enseñado a apreciar detalles a mirar cosas que no había mirado, pero sobre todo, y nos, nos está dejando el mensaje, de que no requerimos tener tantas cosas para ser felices, que la felicidad es un estado de bienestar, y ahora mismo, como está viviendo el mundo, y se está diciendo, cuán frágiles somos ante la inmensidad del universo, pero también, qué tan frágiles somos como seres humanos, que un pequeño virus nos ha puesto a todos a reflexionar, de qué cosas tenemos que cambiar en nuestras vidas, momento importante de sacar lecciones, momento importante de hacer introspección y preguntarme cómo puedo ser yo aporte en la vida de los seres humanos, pero sobre todo, y muy importante, la reflexión de esto que me está enseñando, qué debo aprender yo en mi vida que estoy viviendo este experiencia? De forma, Listo, que como mensaje está final, quiero dejar la reflexión de que se hagan preguntas. Gracias, gracias, doctora Milagro Sierra, quien es parte de este equipo de contacto diario, por esa interesantísima. Gracias, gracias, doctora. Milagro. Así es. Gracias, Víctor, estamos aquí, pero a estar en conversación con ustedes. Gracias por. Así el, es, la, la doctora, doctora, vamos también a escuchar estas orientaciones que nos da la doctora Milagro Sierra. Gracias. Finalmente, seguirte cuidando. Quien tenga la prueba negativa, por favor, no se Que salga positivo, a la doble aislamiento. Así es, sobre la todo la segunda parte que que de esa información, de esa orientación que nos da la doctora Sierra con respecto a lo que es, cómo podemos nosotros pues, manejar esas informaciones eh, o esas orientaciones, ese bombardeo que recibimos sobre todo de las redes sociales. Son muchas informaciones que muchas veces más orientan a lo que nos crea desorientación porque nos crea tensión y nerviosismo. Así que a dosificar todas esas informaciones, ese bombardeo que recibimos nosotros a través de las redes sociales. Vamos a otra pausa comercial. Gracias, doctora Milagro.